Agradeciendo también a Chile 2022, ellos son los anfitriones en esta vez. Y pues, abracitos a nuestros hermanos chilenos. También vamos a darle las gracias a Encuentros Espirituales eh, de la Universidad UTIE por darnos esta oportunidad para eh, presentar tantos exponentes que nos traen tantas cosas maravillosas, nuevas, cosas que a cada uno de nosotros nos llenan. Porque estamos en este mundo de ir aprendiendo cada día más. Ahora toca presentar a Isa Miranda, una maestra, amiga y colega a quien quiero mucho. Ella es maestrante en tanatología, maestrante en programación neurolingüística, e inteligencia emocional, experta en medicina alternativa y radiónica. Esta vez nos va a a exponer el tema Reprogramate para tener éxito. Ella es de México. Amiguita, adelante. Un placer, un placer estar con ustedes nuevamente, invitando al público, recibiendo a todas las personas que se quieran unir a esta maravillosa plática que quiero compartirles. La verdad es que es un placer continuar con ustedes con este trabajo que hacen. Ayer comenzó de nuevo. Y es de verdad, cada uno de los ponentes traen cosas maravillosas, traen conocimientos que a lo mejor a veces ya, ya los habíamos leído en algún lugar, ya los habíamos escuchado, pero que justo en el momento correcto de nuestra vida es cuando caen, cuando como gotitas de agua de rocío realmente nos alimentan. A veces un aguacero pues puede devastar completamente una plantación, pero las pequeñas gotas de rocío cuando tú estás sediento son verdaderamente ese alimento que necesitas. Entonces, nosotros somos esa, esa gotita de rocío tratando de llegar a absolutamente a todos los lugares porque además a través de nuestra mente conectada con cada una de las mentes que se quieren conectar, pues es la manera en la que expandimos el conocimiento, la luz divina y la sabiduría que cada uno tenemos en nuestro interior. A mí me gustó muchísimo este tema Quiero compartírselos, me permiten a través de una presentación que les preparé para hacerlo un poquito más didáctico. A ver, vamos a ver dónde anda, compartir presentación. Mi presentación, aquí está, veamos. Eh. Joyce, ¿me indicas por favor si la están viendo? Si ¿Sí la pueden ver. Sí, sí, sí, está saliendo sí. bien bonita. Perfectísimo. Ahorita van a ver que la culpa es de la vaca. ¿Te acuerdas que cuando me preguntaste cuál es el tema, te dije la culpa es de la vaca? Ahorita vas a saber por qué la culpa es de la vaca. Bueno, pues miren, el tema es prográmate para tener éxito. Bueno, ¿de qué nos debemos programar o qué debemos reprogramar? Debemos de repro reprogramar aquellos hábitos que no nos han conducido al éxito que queremos. En absolutamente todas las cosas que nos podamos imaginar. Por ejemplo, en el trabajo, cuando queremos perder peso, cuando tenemos en mente escribir un libro, cuando queremos cambiar un trabajo... Cuando simplemente queremos que nos alcance el tiempo en el día y no nos da. Bueno, pues esto es debido a que necesitamos reprogramarnos para tener éxito absolutamente en todo lo que querramos tener. Al final de la ponencia les voy a compartir unos ejercicios excelentes para comenzar cualquier cosa que ustedes quieran lograr. Que esto es lo más divertido, lo mejor de todo que les voy a compartir los secretos de cómo reprogramar un hábito. No lo vamos a cambiar, lo vamos a reprogramar. Esa es la manera correcta de hablar sobre los hábitos. Así como de las emociones, no vamos a controlarlas, vamos a aprender a gestionarlas. Gestionando nuestras emociones es como realmente vamos a poder continuar nuestro día a día con todas las experiencias que nos vengan por delante. Entonces. A veces se nos pueden complicar las cosas para llegar a los, lo correcto. Esta es una diapositiva que me gusta mucho. Todo esto lo vamos a ver desde un punto de programación neurolingüística e inteligencia emocional, pero sin embargo hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué dice la diapositiva? Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Estas son palabras de Hipócrates. Si reflexionamos esta frase, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar la, a las cosas que lo enfermaron. Pregúntate esto a ti mismo. ¿Estás dispuesto a curarte? ¿A lo que conlleva que te cures? ¿Lo que tengas que renunciar para llegar a ese éxito? y dejar atrás las cosas que te enfermaron, si no estás dispuesto a, pues de una vez nos despedimos porque te va a entrar por aquí te va a salir por acá. Pero si realmente estás dispuesto a renunciar a todos esos hábitos que no te han llevado al éxito, estás en el lugar correcto. Así como nosotros como terapeutas siempre debemos de preguntarnos si ese paciente está dispuesto. Nosotros nos preguntamos, pero sobre todo al paciente al cliente que llega a consultarnos sobre cualquier tipo de terapia que demos, siempre es, ¿estás verdaderamente dispuesto a cambiar? Muchas veces no queremos renunciar a las cosas por comodidad y también vamos a hablar de esa comodidad, justamente de esa comodidad. Pregúntate si estás dispuesto a cambiar. Honestamente, ¿estoy dispuesto a cambiar? A veces es de manera inconsciente que usamos nuestras justificaciones, pero debemos estar dispuestos a cambiarlos para que entonces tengamos un buen resultado. Si se fijan en los diferentes iconos, pues son muchas veces las justificaciones que damos. Ay, no, no, ya me voy. Adiós, adiós, no tengo tiempo. Ay, lo siento. No es que fíjate que estoy ocupada. Ahorita no puedo. Si nos piden un favor, nos negamos y justificamos. O decimos, estoy tan abotonado de tantas cosas que tengo que hacer en el día que no tengo tiempo. O no, simplemente estoy molesto, me caes mal. O no, por miedo. O no, cállate, no me estés molestando, estoy ocupada. Pero tenemos justificantes ante cualquier cosa que nos puedan pedir los demás. Inclusive si son para nuestro beneficio, damos por entendido que no podemos... Porque estamos acostumbrados a estar dentro de nuestra zona de confort. Entonces, para reprogramar todo eso que ya habíamos aprendido, lo vamos a hacer de una manera constante. Así como estamos acostumbrados a negarnos, ahora vamos a reprogramar esa práctica del no con otras palabras, otras frases que les voy a compartir, que son verdaderamente eficaces para que ustedes reprogramen esos hábitos creen nuevos hábitos y obtengan todo lo que quieran positivo en su vida desde cualquier aspecto de su vida una parte muy importante es el autoconocimiento conocerte verdaderamente a ti mismo conocerte y saber cómo te comunicas contigo mismo, cómo te hablas ¿Cómo te hablas? Cuando, cuando, cuando estás contigo, ¿qué te dices? ¿Te felicitas? Oye, qué bien te ves cuando te acabas de arreglar el espejo, qué bien te ves, me veo guapísima, me veo guapísimo. O simplemente, ah, ya, ah, ah, ¿cómo va? Vámonos, esto ya es tarde. ¿Cómo te hablas? ¿Te felicitas a ti mismo cuando tienes un logro, un pequeño logro? Para llegar a una meta, siempre vamos a ir con pequeños pasitos con pequeños logros. Cuando tienes ese logro, ¿te felicitas a ti mismo? ¿Lo compartes con tus seres queridos y con tus amigos para que también te feliciten? ¿O simplemente dices, no es suficiente, tengo que seguirme esforzando? Las cosas nosotros mismos vamos a hacer que se engrandezcan en nuestro interior de manera en la que hablamos con nosotros mismos. Si estás acostumbrada, acostumbrado, a decirte que haces las cosas mal a ti mismo, a ti misma, pues siempre vas a estar haciendo las cosas mal. Si te exiges demasiado porque lo que hiciste no te parece a ti suficiente, tú eres el que se está hablando de esa manera, de esa, de esa forma reprogramada desde hace muchos años, desde pequeños, desde que te dijeron, no, no eres capaz de hacer esto, no, no puedes bajar de peso. No, tú no eres capaz de, no eres de los que sacan 10. con un ocho me conformo. Desde entonces tú aprendiste que te podías conformar con un ocho. Vamos al pasado. Desde entonces, haz un autoconocimiento de quién eres. Para poder reprogramar hay que conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, saber cuáles son nuestras debilidades ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace diferentes pero mejores? Algo que podamos aportarles siempre a los demás. Esto es bien importante. Por eso vamos a reprogramar. No vamos a programar. Nuestro cerebro ya está programado. De hecho, muchas de las veces trabajamos en automático. Caminamos en automático, respiramos en automático, que esa es otra de las, de las partes bien importantes, debemos aprender a respirar correctamente, ya lo he mencionado en otras charlas y se los menciono de nuevo, respirar conscientemente es tomarnos el tiempo solo de poner atención a cómo entra el aire, llevarlo a nuestro abdomen, sostenerlo unos segundos y sentir cómo exhalas eso es tomar conciencia de tu respiración. Lo vamos haciendo practicándolo diario y cuando te das cuenta ya es un hábito que reprogramaste y que, que te va a beneficiar en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque va a ayudarte a estar sano, te va a ayudar a que bajen tus niveles de cortisol, te va a ayudar a qué rápido gestiones la emoción que te está sacando de tu encuadre, ya sea por frustración, por enojo, por insatisfacción, por desesperación, por angustia. Cualquier emoción que se te presente en tu día a día, cuando tú te conoces a ti mismo, que dices, es que estoy empezando a sudar, me sudan las manos, ¿qué emoción podemos asociar a cuando nos sudan las manos? Quizás el estrés, quizás el nerviosismo. Hace rato me sudaban las manos y no solo las manos, me sudaba el cuerpo completo y les decía a mis compañeros que son los nervios, porque siempre los nervios de hacer algo nuevo, de proyectarnos, pues se van a reflejar en nuestro cuerpo. Yo ya conozco mi cuerpo, sé que me sudan las manos cuando voy a dar una participación, cuando voy a salir de viaje, vayamos un poco más atrás en el tiempo, cuando te encontrabas con el chico o la chica guapa, no solamente te sudaban las manos, sentías las maripositas en el estómago, te sudaba todo el cuerpo, no sé, hasta taquicardia podemos sentir. Entonces, cuando nos vamos autoconociendo y vamos reconociendo las emociones que nos están guiando en el día a día, entonces vamos a poder reprogramar nuestro cerebro. Hay muchas maneras de hacerlo. Todo requiere práctica por medio del anclaje es una de las herramientas que les voy a compartir es una de las prácticas en las que mejor podemos reprogramar nuestros hábitos para lograr cualquier objetivo, el que ustedes quieran. Tener éxito en absolutamente todo lo que ustedes quieran. No se trata de que unas personas tengan suerte o de que otros no la tengan. ¿Cómo ven ustedes a las demás personas? ¿Las ven felices? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves feliz? ¿Te sientes feliz? Es una pregunta que debes hacerte y de contestarla honestamente, sin excusas, porque a nadie se lo vas a decir. Solamente respóndete si eres feliz. ¿Eres feliz? La respuesta solo es sí o no. No hay puntos medios, no hay sí pero, no pero, no. La respuesta es únicamente, ¿eres feliz sí o no? Las personas exitosas se dejan las excusas de un lado, esto es sí o sí, piensan en positivo y se comunican de manera interna positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se felicitan. Con cada pequeño logro se felicitan. ¿Por qué? Porque eso los motiva a seguir adelante. La meta está hasta acá arriba. Pero como todo hay que ir peldaño, peldaño, peldaño y cada peldaño es un logro hasta que llegamos a la meta Y nosotros mismos al hablarnos en positivo es como nos vamos a ir motivando, hablándonos en positivo. Eso hacen las personas exitosas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona exitosa y tú en este momento? Pregúntate, ¿si ¿sí te hablas en positivo o dejas que pasen las cosas? Hay que aprender a identificarnos. ¿Qué es identificarse? Bueno, es una palabra sencilla que podríamos encontrar un significado sencillo, pero en realidad no es fácil identificarnos, porque muchas veces no nos sentimos incluidos, pero eso depende de lo que nosotros conozcamos de nosotros mismos. Acuérdense, lo principal es el autoconocimiento, saber qué emociones están dentro de nosotros y qué pensamientos están dentro de nosotros, porque van uno con otro, es un pensamiento y una emoción y es una reacción. ¿Por qué? Porque va juntito, nuestro cerebro es una entidad que trabaja en conjunto, tiene partes que se encargan de diferentes cosas, pero que trabajan en conjunto, ya les voy a ir explicando un poquito más. El autoconocimiento nos va a enseñar entonces todas estas cosas, ¿cierto? A identificarnos. ¿Cómo nos vamos a identificar? Bueno, pues vamos a empezar buscando personas exitosas. ¿Con quién nos identificamos? Piensen, desde ahorita vayan pensando en personas exitosas. No mamá, no papá, no tu tío, no. Pensemos en personas exitosas en grande. Y comencemos a identificarnos con esas personas. Quizás es un maestro que tengas, quizás es alguien que viste en las redes sociales y que sigues. Ve pensando en qué es aquello con lo que te identificas con esa persona. Lo que les comentaba que les iba a ampliar un poquito más de nuestro cerebro. El cerebro humano trabaja en conjunto, en él pues tenemos todas nuestras funciones, ¿verdad? Nuestra memoria operativa, el razonamiento abstracto, el lenguaje, que es la manera en la que principalmente nos hablamos a nosotros mismos. Esa es la principal, a cómo nos hablemos a nosotros mismos, es cómo vamos a aceptar también que nos hablen los demás a nosotros. Entonces, el lenguaje es súper importante en este aspecto. El cerebro emocional, tenemos al cerebro emocional que es el que se encarga de Todas, absolutamente todas nuestras emociones. Y las emociones van a estar en este cerebro límbico en el que todas las emociones nos van a ir direccionando inmediatamente hacia un pensamiento. Y el pensamiento va ligado a una manera de actuar, a una actitud dentro de nuestro cerebro reptiliano, que es el más... Eh, antiguo se puede decir, al que más han estudiado, es el que nos conduce al comportamiento que de repente decimos, es que no sé por qué actúo así. Bueno, pues la manera de actuar se da por las emociones que tenemos en el momento y por nuestra manera de pensar desde el pasado, desde cómo vamos construyendo. Nos van a dar pensamientos, emociones y la respuesta. Denme un momentito, por favor. ¿Verdad? Aquí, estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, es que estaba entrando mucho ruido, Muy, me disculpo. No, yo estaba sabiendo, entrando, mucho. verdad que esta presentación está bien bonita. Qué bueno que les esté gustando. Y sobre todo lo que más me interesa es que le vayamos agarrando la onda para que todos tengamos resultados de éxito. Todos bien ah. atentos. Todos atentos. Adelante, Magdalena. <ríe> ok, perfecto. Entonces, en el cerebro también han escuchado hablar de ciertas hormonas. Bueno, tenemos muchas hormonas que se... Que se Fluyen dentro de nuestro cerebro, se producen como la adrenalina para todos esos momentos de ansiedad, como ahorita que me empezó a subir la adrenalina porque sonó el teléfono de mi esposo y estaba interfiriendo con ruido, ¿verdad? El cortisol, que el cortisol, bueno, pues es los niveles de estrés siempre van a estar reflejados por la cantidad de cortisol que tengamos. Claro, no quiere decir que sea malo, el cortisol también nos ha ayudado y nos ayuda a que nuestro cerebro reptiliano responda de manera intuitiva y rápido cuando estamos en peligro, pero pues los niveles de cortisol tan altos tampoco son óptimos, debemos aprender a bajarlos. ¿Cómo los bajamos? Con la respiración, si se acuerdan, hace un momento se los dije. La serotonina, esa es otra de las hormonas claves, la conocemos como la hormona de la felicidad. Se encarga de regular nuestras emociones para que normalmente, normalmente estemos en positivo, y con emociones agradables. No hay buenas ni malas, son emociones agradables y desagradables. Y absolutamente todas tenemos que vivirlas y experimentarlas para poder crecer. También se encarga del sueño. Así que esta hormona es fundamental que nosotros mismos la estemos produciendo de manera consciente. Muchas personas tienen que recurrir a medicamentos, es cierto, pero si nosotros acostumbramos el hábito, a reprogramar el hábito de respirar conscientemente, que ahora lo conocemos como mindfulness, esta hormona solita la vamos a estar produciendo. Y entonces vamos a tener más tiempo con las emociones que nos dan tranquilidad, que nos dan felicidad, estabilidad y todos los momentos en los que se alborote la producción de la hormona del cortisol, con la respiración, Va a llegar la serotonina y le vas a decir, oye, ven para acá, relájate, que ya es tiempo de tranquilizarnos. Y entonces vamos a tener el control de nuestro sistema simpático y parasimpático de manera correcta y de manera positiva para lograr todo lo que nosotros querramos hacer en cualquier aspecto de nuestra vida. Dormir es fundamental. A mí me encanta dormir. Creo que la mitad de mi vida la he pasado durmiendo. Y me encanta dormir porque mientras duermo puedo viajar a muchos lugares y puedo seguir trabajando en función de la luz divina. Y también me encanta dormir porque mi cuerpo se puede recuperar y es la manera en la que todo nuestro organismo se vuelve a restablecer, se oxigena nuestro cuerpo. Permitimos que todas esas hormonas trabajen correctamente. Nos conectamos con la luz divina tanto gracias y entonces la respiración hace su trabajo. Y respiramos en equilibrio y en armonía. Por eso es tan importante dormir. Por eso es tan importante que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo las emociones van a afectar nuestro cerebro y van a afectar nuestros órganos, nuestro comportamiento y también el que tengamos éxito o no en las cosas. Esto es bien importante y no vamos a eliminar ningún hábito. Lo vamos a reprogramar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, ¿ya pensaron en alguien exitoso? Espero que sí. Vayamos contestando estas respuestas, estas preguntas, perdón. ¿Cómo se comporta esa persona exitosa que ya tienes en mente? Pues, ¿se comporta de manera responsable? ¿Cómo se viste? ¿Siempre anda vestido impecable? ¿O lo has visto que viste en fachas? ¿O ¿Cómo se viste? ¿Qué observas de su forma de vestir? ¿Cómo se comunica con los demás desde la comunicación no verbal? ¿A qué me refiero? Sus manos. Siempre está con brazos cruzados, tiene sus manos abiertas, se comunica con las manos, gesticula de manera agradable, o sea, sonríe, saluda, ¿Cómo se comunica con los demás? ¿Su postura cuando está hablando con los demás es cercana? ¿Se aleja de ellos? ¿Cruza las piernas? ¿Cruza los brazos de manera? Aléjate, no te acerques a mí. ¿Cómo es su comunicación no verbal con los demás? Observa bien todos esos detalles. Sé que ya los has visto cada vez que ves a esa persona que consideras exitosa pero no los habías tomado en cuenta tan a detalle. Es importante que tomemos en cuenta estos pequeños detalles porque es de la manera en la que nos vamos a identificar. Así nos vamos a ir identificando. Las cosas positivas que estamos viendo de esa persona de éxito vienen aquí a pensamientos y a emociones, a comenzar a sentir cómo se sienten y a pensar cómo piensan para que entonces nuestro actuar sea como el de ellos. No porque vayamos a imitarlos, no, sino porque es un hábito que vamos a reprogramar para obtener el éxito en cualquier cosa que nosotros deseamos llevar a cabo. La comunicación no verbal es muy importante. Si tú llegas a una reunión y te encuentras con que las personas a las que saludas les dices buenas tardes y todos te contestan buenas tardes desde el celular en la mano, y si acaso, a ver, te hablan y siguen con la célula. Esa es una comunicación no verbal que te va a dar a entender a ti qué. Entonces, aprendamos a que el dispositivo queda a un lado cuando nosotros estamos con una persona de frente. A que nuestro se merece nuestro tiempo y nuestra atención así como nosotros merecemos la atención de los demás para llegar a un buen rapport. El rapport se los comunicaré después, en, yo creo que en otra plática, porque es muy largo de contar, pero bueno, la cuestión es que nos vamos a enfrentar a los miedos que no hemos querido, a saber cómo actuar, y vamos a salir de nuestra zona de confort para poder aprender, porque ya hemos visto cómo se comporta, cómo se viste, cómo se comunica con los demás, los ademanes que utiliza, si son negativos o positivos, te aseguro que todos los ademanes que utilizan a ti te dicen ven, es más, te sientes como si fuera tu mejor amigo casi casi, o tu mejor amiga, entonces esto nuestro cerebro lo va asociando y nos va identificando, es como cuando decimos de niños quisiera ser de grande bombero, presidente, o sea, mil y un cosas, ahora les quiero presentar este video para que podamos entender entre todos por qué la culpa es de la vaca. Les pido su atención completa para que podamos observar. Este video no tiene audio, ¿verdad? Solamente es el video. Ok, atención al video. A ver. No, sí tiene audio. ¿No se escucha el audio? No, okay. estamos en silencio. Yo creí que era solamente de observar el video. Porque... No, no, no. Permíteme entonces, déjame ver. Ay, caray, caray. No, por supuesto que tiene... Ay. Bueno, según yo lo había probado ayer, déjenme ver dónde es, qué es. Ayer le piqué y probé. Ajá. Dios mío. Es. Um, aquí, a ver, aquí está. No se quiere dejar verla. No se quiere dejar, pero ahorita se deja, ¿cómo que no? Eso me llega. La luz divina está al frente, así que me crean ahí se escucha un maestro de sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo Sí. cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y tres hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces el maestro se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, «En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco». Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí. El Señor calmadamente respondió, Amigo mío, nosotros tenemos una paquita que nos da varios litros de leche por día. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en el pueblo vecino, y con la otra parte producimos queso cuajada etcétera, para nuestro consumo. Y así es como vamos viviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento y luego se despidió y se fue. A medio camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó. Busca a la vaca. Llévala al precipicio de ahí enfrente y empújala por el barranco. El joven discípulo, espantado, vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Mas como percibió el silencio absoluto de su maestro, fue a cumplir la orden. Así es que empujó a la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en su memoria durante muchos años. Un bello día, el joven agobiado por la culpa resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y, si podía, ayudarlos. Así lo hizo. Y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado. Con carro en el garage De tremenda casa Y algunos niños jugando en el jardín El joven se sintió triste y desesperado Imaginando que aquella humilde familia Tuviese que vender el terreno para sobrevivir Aceleró el paso y Llegando al lugar Fue recibido por un señor muy simpático El joven preguntó por la familia que vivía ahí Hacía unos cuantos años El señor respondió que de hecho, seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró a la casa y confirmó que efectivamente eran la misma familia que habían visitado hacía unos años junto con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaca, cómo había hecho para mejorar aquel lugar y cambiar sus vidas. El Señor, entusiasmado, le respondió. Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no teníamos antes. Así alcanzamos el éxito que tus ojos vislumbran ahora. Ahora sí me pueden entender por qué la culpa es de la vaca. Si nosotros excusamos todas las cosas que tenemos que hacer por la conformidad en la que vivimos, Estamos viviendo con una vaca, exactamente como la del video. Por muy bonita que sea la vaca que ustedes tengan, hay que deshacernos de la vaca si queremos tener éxito. No importa. Puedes tener un trabajo que esté incrementando sus ventas, pero en el que no eres feliz. Eso representa una vaca. Puedes tener una relación en la que estás cómoda y que te dé, pues, cierta confianza, que te dé cierta seguridad, pero que realmente no te llena. Esa es otra vaca. Puedes quizás tener un sueño, pero tienes miedo, porque a lo mejor también has escuchado a los demás que dan opiniones negativas respecto a tu sueño, y eso hace que subamos muchas barreras y que tengamos no solamente una vaca, sino que estemos dentro del corral junto con la vaca. Es una reflexión muy bonita que quise compartirles para que entendamos que en la vida, cuando vemos o pensamos que nos está ocurriendo una desgracia, como pensaba el joven que había sucedido con la familia, no es en realidad una desgracia, sino que... La vida se deshace de aquella vaca que nos da esa conformidad, aquello con lo que estamos a gusto, porque es lo que tenemos. ¿Qué pasó con esa familia en cuanto ya no tuvo esa vaca de qué alimentarse? Pues comenzó realmente a buscar, salieron todos de su zona de confort y entonces cambió su vida para siempre. Tanto que el joven ni siquiera podía imaginar que esa era la misma familia pobre. Y desaliñada que les había dado cobijo un día a él y a su maestro. Entonces, no tengamos miedo de salir de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos. Eso representa justamente una vaca. Puede ser muy linda nuestra vaquita, pero hay que salir de nuestra zona de confort. Hay que ver aquellas situaciones que nos suceden, que pensamos que es la mayor desgracia que nos pudo ocurrir en el día como una bendición, porque nos está sacando de nuestra zona de confort cuando nosotros mismos no queremos soltar esa vaca, porque estamos cómodos aquí en nuestro hogar o en nuestra oficina o con esa pareja o en ese trabajo o con ese auto o las cosas como están simplemente. Nos conformamos, aceptamos lo que tenemos porque nos da para el día a día, pero no queremos el día a día. Y la vida, cuando nosotros le decimos, Padre Santísimo, por favor, bendícenos, Padre Santísimo, por favor, ilumíname, Padre Santísimo, por favor, este, dame trabajo, bendíceme, bendice a mis hijos, bendice a mi hogar. ¿Qué le estamos pidiendo a nuestro Padre? Que se deshaga de esas vacas que tenemos. Así que, por favor, cuando se encuentren frente a la pérdida de una vaca, saquen esa luz divina que tenemos cada uno como hijos e hijas de Dios como creadores y co-creadores, para tener éxito en absolutamente todo lo que ustedes quieran. A esa vaca, pónganle el nombre de todo lo que ustedes quieren deshacerse. Es la zona de confort de la que tenemos que deshacernos. Tenemos que atrevernos a salir, a experimentar por nosotros mismos. Ahora, como les había dicho al principio de la plática, este es uno de los ejercicios para autoconocimiento más efectivos que yo he practicado. Este ejercicio se trata de llevar un diario emocional con las siguientes preguntas. Es importante, yo les aconsejaría que el que guste hacerlo le tome un screenshot o si tiene donde anotar, anoten estas preguntas, es muy importante, las pueden ver en la repetición y van a contestar de manera muy honesta y diaria, mínimo durante cuatro semanas. Es importante, estamos hablando de que vamos a reprogramar hábitos, entonces no empecemos con que, ay, cuántos días, ay, ¿por qué? No, sí, diario. Va a ser diario como parte de nuestro agradecimiento a Dios, también vamos a responder estas preguntas. ¿Qué emociones experimenté hoy? Y las anotan ya sea en el celular o en una libreta, en una hojita que ustedes destinen para hacer sus anotaciones, donde ustedes quieran. Lo importante es que respondan con honestidad. ¿Qué emociones experimenté hoy? Agradables y desagradables. ¿Qué provocó esas emociones? Anotan ahí, Pasó tal cosa, fulanito, fulanita. Y seguido, ¿es posible hacer cambios de esa situación? ¿Qué tuvimos? Es posible que nos pudiésemos haber comportado de manera diferente, que hubiésemos podido reaccionar de manera diferente. Vamos a escribirlo. Y también, ¿qué emoción no experimentaste? ¿Y a qué se debe? ¿Qué emoción no experimenté hoy? Bueno, no experimenté mmm, tristeza. ¿Por qué no experimenté tristeza? Ah, pues porque fue un día muy productivo y escribes ¿Por qué fue un día productivo, ¿sí? Y vamos a ir haciendo una revisión a detalle cada tres días. Vas a regresar tres días y vas a leer y vuelves a leer y vuelves a leer tu tercer día. Y entonces vamos a ir cayendo en contestar estas preguntas. ¿Experimentas las mismas emociones por la misma causa? Sí o no. ¿Por qué guardo esas emociones que sé que son negativas? ¿Por qué sigo repitiendo el patrón? A ver, si sé que no me gusta el café, ¿por qué sigo tomando café por la mañana? ¿O por qué si me hace daño, lo consumo? Esa es una acción. Acuérdense, emoción, pensamiento, acción. Entonces, nos vamos a preguntar y nos vamos a cuestionar absolutamente todo lo que estemos haciendo en nuestro día a día para irnos conociendo. Esto es autoconocimiento. Nadie nos va a juzgar, ni nosotros mismos. No es juicioso esto. Esto es para conocernos. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Si ya sé que, que son emociones desagradables, ¿por qué continúo en esa emoción desagradable? ¿Por qué la repito? ¿Sí? Hay que saber por qué lo estamos haciendo. ¿Es por mí? ¿Es por hacer feliz a los demás? ¿A mi pareja? ¿A mis hijos? ¿A mis amigos? ¿A mis papás? ¿Por qué estoy repitiendo esta conducta? ¿Sí? ¿De qué me doy cuenta? ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Esto es bien importante. ¿De qué me doy cuenta? Debes darte cuenta de cosas agradables y desagradables. Anótalas. ¿qué estoy haciendo al respecto? Si no hiciste nada al respecto, sé honesto y escribe nada. Tan, tan. Pero al día siguiente, cuando leas esa respuesta que escribiste al día anterior, te aseguro que ya vas a tener otra respuesta diferente al simplemente contestar nada. Y ahí es donde te vas a estar dando cuenta tú mismo que estás comenzando a cambiar de manera positiva. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la manera asertiva de hablar con nosotros mismos. Nuestro lenguaje interno es muy importante. La manera como nos comunicamos internamente, porque eso es también lo que va a condicionar cómo aceptemos que los demás nos traten y cómo tratemos a los demás, no solamente cómo nos tratan. Entonces, este es un excelente ejercicio que de verdad, si ustedes lo practican, Van a obtener excelentes resultados y beneficios, no solo para ustedes, también para los demás. Autoconocimiento es la parte fundamental para comenzar cualquier cambio. Saber realmente quiénes somos, para poder aceptar. Estos trabajos no los vamos a hablar en negativo, siempre van a ser en positivo. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a comentar cómo vamos a suplir unas palabras por otras de las que siempre estamos acostumbrados? Bueno, utilizamos mucho las palabras no, no puedo, no debo, no sé y los pero, es que, pero es que es tarde, pero es que es temprano, pero es que hace calor, pero es que hace frío. Y absolutamente todos los pero son como una vaca, son una excusa. Entonces... Vamos a cambiar esas vacas que tenemos en nuestro lenguaje y las vamos a sustituir, las vamos a reprogramar. Acuérdense, vamos a poner una encima de la otra y vamos a dejar en el pasado nuestros errores. Vamos a cambiarlas por un "y". ¿Qué pasaría si... No quiero, pero... Pero no, pero ya no. Aunque, en vez de que digamos, pero hace calor, vamos a decir, aunque haga calor, voy a hacerlo. Pero es que está lloviendo. Aunque esté lloviendo, voy a hacerlo. Si ¿Sí se dan cuenta como una sola palabra está cambiando completamente nuestro panorama. El pero nos va a dejar aquí abajo. Pero, pero, pero, no. Si lo cambiamos por un, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Entonces ya estamos sacando nuestras vacas del corral Y ese es nuestro punto, deshacernos de todas esas vacas. Otra palabra mágica, tal vez, tal vez pase justo esto que yo quiero. Porque puede pasar. Y aunque, y tal vez lo haré, todo junto, aunque esté lloviendo. Aunque haga calor, tal vez caiga un diluvio. Yo lo haré. ¿Sí? Eso es hablarnos en positivo. En lugar de, déjalo ahí, es que no puedo. No, no, no. Nos vamos a olvidar de esas excusas que siempre hemos tenido al frente. Y las vamos a sustituir. Nos vamos a reprogramar en positivo. Y vamos a decir, lo voy a intentar. En lugar de que contestemos, es que yo ya soy así, y entre más viejo, peor, no, nos vamos a olvidar de eso. Ese es un pero enorme, es una vaca que tiene por nombre ego, y entonces vamos a dejar de decir, es que yo ya soy así, así me conociste, no voy a cambiar. La respuesta es, lo voy a intentar porque no lo has intentado antes. Entonces, si realmente no lo has intentado antes, reprogramándote con hábitos positivos, no puedes saber si lo vas a lograr. Y nuestro camino se trata de lograrlo. Uno de los mejores caminos para lograr las cosas y para comenzar en esto, es la visualización. Herramienta número uno, visualización. Si nosotros visualizamos aquello que nosotros queremos tener, ya lo estamos teniendo. Eso se llama lo que crees, creas. Llevar la energía al pensamiento, o el pensamiento a la energía. Es el símbolo del infinito, en positivo. Entonces, si nosotros visualizamos aquello que queremos lograr, ya lo tenemos dentro de nosotros. Y eso se lo debemos también a... Unas pequeñas neuronas espejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos a nuestra mente un recuerdo del pasado agradable, lo volvemos a vivir y lo vamos a probar más adelante. Hablamos de la meta, ¿cierto? Para llegar a nuestra meta son pequeños logros. Cuando te pongas una meta, escribe cómo vas a llegar a esa meta. Esa meta requiere de ciertos logros, pequeños logros. Para llegar a la meta, hay que mejorar nuestra forma de hablar con nosotros mismos. Hay que ser asertivos al hablar. Ese es otro logro. Hay que deshacernos de las vacas. Ese es otro logro. Cada vez que te des cuenta que estás llevando a cabo un logro, felicítate a ti mismo. brázate a ti mismo. Genera dentro de ti esa serotonina que necesitas. Y compártela con los demás. Es maravilloso compartir cuando uno es luz, cuando uno se siente amoroso y feliz y lo compartes con los demás, eso se riega y se multiplica y el universo te responde de la misma manera. Lo que tú das es lo que vas a recibir. Entonces, felicítate con cada pequeño logro. Esa es la motivación que vas a tener. Y si los de enfrente no te felicitan, no te chicopales, tú vas para adelante porque a final de cuentas es tu meta, es tu sueño, no el de los demás, es tuyo. Entonces, en cada pequeño logro, tú eres quien se va a felicitar. Tú eres quien va a sentir esa motivación y eso positivo que te va a llevar hasta tu meta. Vamos a hacer peticiones a nuestro subconsciente. Va ligada a la visualización. Cuando estamos imaginando que tenemos ese sueño ya cumplido, visualízate, por ejemplo, tienes un negocio. Visualízate que ya tienes tu negocio. Tú ya estás ahí. Visualízalo. ¿Cómo se ve? ¿Estás parado frente al anuncio de tu negocio o estás parado dentro de tu negocio? Visualízate. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le vas a hacer peticiones a tu subconsciente? De manera positiva y asertiva. Este es mi negocio. Estoy feliz, satisfecho y pleno con mi negocio mientras estás visualizándolo estás haciéndole peticiones a tu subconsciente y le dices lo he logrado aunque todavía ni hayas empezado a buscar el local ¿eh? esto es bien importante es la visualización y es la petición es la energía que tú estás lanzando al universo para que el universo te la regrese acuérdate es un infinito lo que damos vuelve a nosotros sí vamos a ayudarnos también de usar audios subliminales estos audios subliminales son excelentes para trabajar con nuestro cerebro. Trabajan en los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Les recomiendo que busquen que sean puros. Yo tengo algunos en mi canal de YouTube, el que quiera buscarlos. Están de manera gratuita para que los utilicen. Y prometo subir los que me faltan porque hay algunos que me faltan. Pero son excelentes para ayudarles a alcanzar sus metas. Unos son para ayudarlos a relajar, para que puedan dormir, conciliar el sueño... Otros son para ayudarles a equilibrar toda su salud y su energía. Y otros son para alertarlos, para cuando necesitamos aprender más rápido. Entonces, utilicen estos audios que son binaurales más que subliminales. Yo eh, me gustan muchísimo más en lo personal los binaurales, no tanto los subliminales. Pero con el que se sientan más cómodos, lo importante es que los lleve al resultado que ustedes están buscando siempre. La frecuencia más recomendable para absolutamente todos es la 432. ¿Por qué? Porque es la que está en equilibrio con nuestra madre tierra, con nuestro planeta. Entonces, cada vez que ustedes quieran elevar su frecuencia vibracional, mejorar su salud, tranquilizarse porque tienen un dolor, una ansiedad, lo que sea, búsquela en 432 Hz. ¿Quieren dormir? Váyanse a una frecuencia Alfa, por ejemplo, pero si quieren estar muy alertas, pues busquen entonces una gama. ¿Para qué? Para que su cerebro esté más alerta. Otra herramienta buenísima es la autohipnosis. Parte de la autohipnosis o en la autohipnosis entra el anclaje que les voy a compartir. Espero que me dé tiempo. Y las afirmaciones y declaraciones positivas desde la responsabilidad. ¿Por qué desde la responsabilidad? Si hacemos algo y no salió bien esa. Esa receta de pan que hicimos no le vamos a echar la culpa que está lloviendo, ni tampoco a que entró una embarazada, no por favor. Todo lo que hagamos, seamos honestos y tengamos la responsabilidad de aceptar cuando lo hicimos bien y cuando no salió bien, porque porque esa honestidad es lo que nos va a hacer crecer, ser responsable de las cosas que hacemos. Porque son nuestros pensamientos y son nuestras emociones. Entonces, no es culpable el de enfrente, ni la pareja, ni los hijos, ni el vecino, ni el jefe. Nuestros pensamientos son nuestros. Entonces, seamos responsables de los resultados porque es lo que pensamos y es lo que sentimos. Para eso nos va a llevar a darnos cuenta el diario. ¿Se acuerdan? Lleven a cabo ese diario para que se conozcan y se van a dar cuenta de cuántas veces están pensando en una emoción que solamente los trae así como un hámster dando vueltas y vueltas y vueltas en algo negativo. Aprendamos a ser positivos y asertivos con nosotros mismos. Acuérdense, ¿qué objetivo quieren lograr? Piensen en su objetivo. Identifiquen ahora el objetivo con una emoción. Este es el anclaje. Vamos a hacerlo rapidito, que no, ya nos está comiendo el tiempo. No nos corran, por favor. <ríe> Piensen bien en el objetivo que quieren lograr. ¿Sí? ¿Listos? ¿Ya tienen en mente el objetivo? Perfecto. Ahora, vamos a identificar el objetivo con una emoción de alegría, de armonía o de fuerza. Vayan a una situación en su memoria que sea muy agradable para ustedes. Muy, muy agradable. Un momento en el que se hayan sentido muy felices, con mucho bienestar, con mucha armonía, mucha fuerza. Ya lo tienen ahí. Ahora, ¿quién estaba con ustedes en ese recuerdo? ¿Dónde están en ese recuerdo? ¿Qué estabas haciendo? qué huele, qué música escuchas, siente profundamente esa emoción agradable, siéntela en todo tu cuerpo, cómo se siente esa felicidad, esa armonía, ese momento tan agradable que tienes en este momento. Estás recordando tan vívidamente como si estuvieses volviendo a vivirlo. Deja que todo tu cuerpo sienta esa plenitud. Ahora vas a elegir tu gesto ancla. Por ejemplo, tocar tu oreja, tocar tus dedos, guiñar un ojo, cruzar la pierna, el que tú quieras. Elige un gesto ancla. ¿Lo tienes listo? Sigue con esa emoción tan intensa de felicidad. ¿Listo? Ahora, abre tus ojos y quiero que cambies la emoción por completo. Ahora piensa en algo que te desagrade mucho. Mucho. ¿Ya lo tienes? ¿Ya sentiste tu cuerpo que se siente completamente diferente? Quizás es algo que te causa asco y lo sientes en el estómago o es quizá ira y, y te sientes hasta con ganas de salir corriendo y gritando. Bueno, ahora vamos de vuelta. ¿Cuál fue tu gesto ancla? Haz tu gesto ancla. Toca tu oreja, toca tu dedo, guiña tu ojo. Haz tu gesto ancla. Y tienes que regresar a esa emoción de felicidad. ¿Sí? Esto debemos de practicarlo tantas veces podamos en el día. Un anclaje funciona mientras lo estamos practicando constantemente. Debes recordar cuál fue ese gesto ancla que elegiste para repetirlo y regresar a esa emoción agradable que ligamos con ese gesto ancla. Y cada vez que tú te encuentres frente a una emoción desagradable, vas a utilizar tu gesto ancla para regresar inmediatamente a esa emoción agradable con la que ligaste tu gesto ancla. Algo fundamental en esto o muy efectivo más bien, son los aromas, son excelentes para hacer anclajes, porque nos llevan justo al momento exacto con todos los detalles. Si tú eres de las personas que acostumbras tener frasquitos de aromaterapia, utiliza algún frasquito de aromaterapia, el que más te agrade en este momento, y utilízalo como tu ancla. Pero tenlo contigo para que cada vez que tú tengas alguna situación que estés experimentando emociones desagradables, para gestionar esas emociones, utilices ese aroma para que te traiga a tu emoción agradable, a tu estado de plenitud, de alegría, de armonía y de fuerza. Claro, si no podemos tener un... Un aroma cerca de nosotros o estarnos poniendo a cada rato, pues para eso tenemos nuestros gestos anclas, ¿verdad? El cerrar nuestro puño, el cruzar nuestras piernas, tocar nuestra oreja, este, apretar los labios, sonreír, guiñar el ojo, cualquier gesto que tú hayas elegido es el correcto para ti y te va a funcionar más mientras más lo practiques. No es suficiente una vez, hay que practicarlo todo el tiempo. Te vas a dar cuenta cómo así. De rápido, todas tus emociones las vas a poder gestionar porque estás aprendiendo a conocerte y a gestionarte a través de anclajes positivos, a través de hablarte de manera asertiva a ti mismo. Si se dan cuenta, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esta es una frase de Roberto Collier que les quise compartir para que ustedes la tengan presente y que sepan que aquellos que llegan al éxito, pues no es porque brincaron y listo, sino porque tienen hábitos positivos consigo mismos, que son pequeños esfuerzos repetidos, recordemos, repetidos día tras día para lograr el éxito. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si todavía queda tiempo para alguna pregunta porque creo que me pasé. Solamente te están enviando <risas> mensajes aquí. Este, saludos te manda Amy, Barbie, María. Dice que es un mensaje muy bonito. Eh, Dios dice adiós dando y con el mazo dando cuando estabas dando el ejemplo de la vaquita. Eh, es un círculo vicioso en el que luego no queremos dejarte, dice alguien más. Excelente tema, gracias por compartir bendiciones. Gaby Bringa, Amy Sánchez nos decía, no se escucha, no se escucha y por ello me di cuenta, gracias por estar pendiente. Qué bueno, sí. <risa> y también eh, Barbie Miranda te decía, se está, fa está fallando el audio, pero lo pudimos arreglar. Y Leslie Mística dice simplemente agradecimiento gracias, gracias, gracias maestro no tiene audio hoy usted ya aquí estoy, aquí estoy <risa> lo que pasa es que a veces la computadora se, se, se, se parece un poquito pero bueno, aquí está eh, vi parte de, de, del trabajo que estaba realizando, estaba hablando con otros ponentes y organizando lo de hoy en la tarde y para mañana, pero me pareció muy bonito, ese buen, buen trabajo, maravilloso esa dedicación que todos, todos los ponentes están haciendo, porque pararse acá y trabajar una hora no es fácil. Dar el tiempo, yo, yo sí, yo cae como los gatos, la lanza para arriba y cae de cuatro patas ya listas para seguir corriendo. Ok, y bueno, y, y, y, y ahí estamos. Entonces, yo quiero darte las gracias, Isabel, por ese tiempo, por esa dedicación, por ese trabajo maravilloso. Muchas personas me han mandado mensaje que están viendo en este momento, eh, digamos, eh, tu ponencia, tanto en vivo como también lo que ya eh, están viendo a posterior. Ahora, eh, es un gesto maravilloso y anda en las nubes, anda por una galaxia por allá. Entonces, ah, es que es, es mi mundo cuántico para que ah. vean que aquí no hay no aquí todo se puede lograr porque todos somos energía y la energía simplemente se transforma y llega a todas partes maravilloso así que a llegar a todas partes con las palabras de Isabel Miranda que está con nosotros ahora no sé si Gaby, Gaby desde, desde Chile vamos a ver si Gaby tiene una pregunta o algo ahí está Gaby mi pregunta no, me encantó la exposición, me encantó el ejercicio, tomé apuntes aquí con lápiz y papel Qué bueno. para hacer el ejercicio del anclaje, me parece muy interesante porque en el fondo es la forma donde nosotros vamos registrando las memorias de manera natural, entonces este, en esta, con este ejercicio lo, lo hacemos de manera dirigida, consciente hacia lo, que, hacia lo que queremos en nuestra vida, me pareció muy interesante. Y lo otro que me pareció interesante es usar la palabra... Yo nunca había eh, tenido acceso a programación neurolingüística, pero de alguna manera uno lo tiene incorporado a través de, otra, de otras herramientas. Y me pareció, desde el punto de vista energético, peso energético, usar la palabra gestionar en vez de cambiar. Es mucho más amistosa. La palabra cambio tiene más resistencia energética, pero la gestión es más blanda, es más fluida. Así que eso, eso es lo único que puedo comentar. Me encantó tu exposición, Isabel. Muchas gracias. Así es, Gaby. Como lo dices, perfectamente lo explicaste. Es mucho más fácil aceptar la palabra gestionar que cambiar. Estamos siempre reacios a cambiar. Pero sí podemos transformar y sí podemos gestionar. Y a las emociones las podemos gestionar. Así es. Y desde nuestro sistema límbico, que es el más importante, llegar al subconsciente para que como un elefante aplastemos todos esos hábitos negativos con nuestra nueva reprogramación en positivo. Aprender a amarnos, si se dan cuenta, todo es desde el amor. Aquí no hay juicios, todo es desde el amor, desde la luz divina de nuestro Padre Santísimo, a quien le damos gracias por la mañana y a quien le damos gracias por la noche. Y cuando nos acordemos en cada rato, démosle gracias, porque gracias a Él estamos aquí les amo muchísimo, una vez más gracias por este espacio y cuentan conmigo como siempre ya saben mis mejores deseos siempre. Amén, amén. Bueno Joyce ya para despedir a Isa y después nos vamos a un descanso porque ya a las tres iniciamos con otra persona ya el bloque de la tarde ya con Isabel estamos cerrando el bloque de la mañana ah sí, gracias, Joyce. A, Isabel. gracias a todos por Estarnos acompañando. Se les va a dar una hora para que vayan a almorzar, al baño, al supermercado. Si le da tiempo. ¿Al café. <risa> Dentro de una hora regresamos con la ponencia de Claudio Caliente Bueno, así que entonces, yo con las palabras de Joyce, entonces en nombre de la Universidad de Terapias Integrativas Espirituales, ya cerramos nuestro espacio de la mañana. Y después a las 3 de la tarde, en punto, vamos directamente ya con el segundo bloque del segundo día. Y quiero agradecer a nuestros patrocinantes como la Universidad de Terapia integrativas Espirituales, Radio Coaching, Radio Revista Coaching, y a Joyce también, que está dedicando este fin de semana maravilloso para compartir con nosotros. Y Nelson allá también. Carolina está descansando ahorita y Nelson también está ahí con nosotros. Un abrazo gigante. Nos vemos en una hora.